Hola, hola, hola, hola queridos, queridas, querides, amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Eh, hoy finalizamos eh, el sol en los 12 signos. Hoy nos toca eh, la combinación del sol en Pisces. Entonces, como dice cada uno de estos, 33 días que venimos encontrándonos a diario todos los días, de lunes a lunes nunca hay franco eh, te voy a pedir que te sumes a nuestra comunidad de centro aprender astrología centroaprenderastrologiafacilmente.com y demostrémosle al marketing que con un nombre muy largo eh, también se puede ser muchos eh, <risa> Nada, eh, gracias, gracias, gracias por haberme acompañado todo este tiempo eh, Nos queda todavía el 90% del curso eh, por delante Pero estamos iniciando la primer clase del 90% restante Hasta ayer fue el primer 10% Son 320 videos que vas a recibir Estos videos short, videos cortos Bueno, vamos rapidito con las tres palabras claves eh, del sol eh, transitando el signo de Pisces eh, positivas y las tres palabras claves negativas las tres luces y las tres sombras de las personas que nacen con el sol transitando el signo de Pisces son pacíficos son tranquilos y son intuitivos esas son las tres luces de las personas y de los hechos que nacen con el sol en Pisces. Y las tres sombras son eh, se frustran fácilmente, muchas veces son indolentes, no sienten, no tienen poder de empatía y... ...siempre son indulgentes... ...son las tres sombras... ...del de sol en Pisces... ...bueno, espero que te haya gustado... ...lo que venimos haciendo... ...ojalá... ...cada día sean más... ...los que... ...se decidan a estudiar... ...esta maravillosa herramienta de autoconocimiento... ...y de desarrollo personal... ...con la que... ...no sólo podés ayudar a otras personas... Sino que te podés ayudar a vos mismo Así que te mando un abrazo enorme ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí, mañana empezamos con la luna Chao. hasta mañana